3 barra 40 u u con acento circunflejo f e con acentos graves z con cara 1 signo de exclamación 3 barra 40 u u con acento circunflejo f e con acentos graves z con cara 1 arroba f u con diéresis 3 barra 4 Y con anillo O e G, -g -t -m Y con acento agudo y apóstrofe con acento circunflejo G con anillo H signo de calderón P barra G. P P 1 barra apóstrofe con acento circunflejo, indicador ordinal masculino y O con anillo punto punto punto superíndice 1 A con anillo G 62 U con acentos grave O con barra barra. Va a E82.30u con acento agudo.